Frente de ustedes, el tema complejo. Acabamos de observar, señores, una diversidad de escenas que hemos venido escuchando. Y ustedes pueden observar esta escena: como un hombre cae en el combate. Pero también observamos otra escena: donde un hombre ya está siendo desnudado. Recuerden, que los cuerpos en Huaca de la Luna fueron arrojados al interperie. No fue un escenario de John Verano que encontró de cementerio, solo de cuerpos arrojados desde una parte alta, que el mismo paso del tiempo hizo que no se cubrieran con arena. Ahora, si un cuerpo es arrojado al intemperie en un campo, ¿qué significa? Que es comido por aves, carameles. Observamos la, la actividad de la pesca, utilizando los caballitos de Totora y las redes de pescar. También tuvieron una casa. La representación que ustedes observan acá sería de la dama de cabo esta mujer gobernante moche señores fue encontrada con dos corras de madera de metro 82 recubiertas en pan de oro tiene grandes collares orejeras narigueras y su eh, cabeza se le colocaba un plato de oro vemos la media luna vemos eh, a la clanes. esta representación sería del san pedro el perro peruano raza biringa biringo perro calato perro sin pelo se registra aproximadamente desde los años 300 después de cristo acá en el Perú. ya con la época de los moches. Una escena de los zorros combatiendo. Si ustedes se dan cuenta la flor y la fauna presente reducido en este pequeño mural. Y al costado ustedes observen el combate entre los guerreros moches, uno contra uno. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde sale señores los moches? Chimú fueron sociedades ágrafas, pero ¿de dónde sale De la iconografía planteada. Para los turistas que se fueron al museo, habrán observado en el museo que había lo que es estatuas de madera donde se observa la significación de la ceremonia de los muertos de los Chimú. ¿Por qué? Se dice que los moches son como los abuelitos de los Chimú. Y que los Chimú cada cierto tiempo venían y le traían ofrendas a sus antepasados. Ven ese altar, es muy parecido al altarcito. Ahí se encontraron los ídolos de madera. Ese es un altar Chimú. Y algunos este, sacerdotes Chimú fueron enterrados Acá. Los Chimú no utilizaron huaca de la Luna para hacer ceremonias ni nada, solamente como un cementerio nada más. Bien, tómense sus fotografías, saquemos también.